Muchísimas gracias, buenos días, saludarles a todos ustedes en el estudio y a todas las personas que están en sintonía en esta programación especial de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. Estamos en vivo en estos precisos momentos en el municipio de Arenoso, provincia de Duarte. ...y podemos ver que desde tempranas horas de este sábado santo... ...se refleja el tránsito vehicular de manera normal... ...recordemos que esta autovía es la que conduce... ...hacia las diferentes zonas costeras como Samaná... ...Las Terrenas, Nagua, entre otros balnearios... ...que las personas eh, visitan para vacacionar... ...en este asueto de la Semana Mayor... Hay que decir, señores, que el comercio en este municipio permanece en un 90% totalmente cerrado eh, durante la mañana de este sábado debido a las diferentes restricciones que emitieran las autoridades de socorros y, y otros organismos de seguridad. En otro orden, eh, la Policía Nacional en este municipio Informó este sábado que fueron detenidas varias personas debido a que fueron sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas como también escuchando música a alto nivel en sus respectivos vehículos. Los detenidos son los nombrados Rafi de la Cruz y Otoniel Almonte, de 24 años, ambos residentes en el Distrito Municipal La Reforma del Yuna de esta provincia de Duarte. Los detenidos se encuentran en el cuartel policial de esta demarcación para ser sometidos a la acción de la justicia y que respondan por este hecho. Desde el municipio de Arenoso para Telenor Semana Santa 2023 en este Sábado Santo, en Cámara, Wagner Cruz, Ramón Hernández, vuelvo con ustedes.